Con 22 ya me corto las alas. Uh -huh. Pa llegar a 26, como yo soy Connor. En Only You y un hijo a las espaldas. Uh -huh. Pero pa eso hay que tener espaldas. Espadas clavadas en el alma. Y yo, Han Solo con Chewaka en el Opel Astra, Surcando la noche pa llegar a casa. ¿Vas a decirme cómo tengo que ser o qué? Pues vete, soy yo y punto. Final pa mi peli americana que los planes no son planes en esta ciudad de españa esto es santander no las vegas anda con la banda me siento más cómodo en mi zona de confort no del todo y tú de todos como yo de todas instinto racional que me abandona ja. a cada dardo que lanzamos se nos olvida un poco más el motivo por el que nos peleamos pero vamos, como si importara, vamos. Morir juntos o vivir matándonos Debe ser que disfrutamos con el daño Que nos hacemos sin que nos importen Combates de boxeo imaginarios Como si hubiese un jurado puntuando cada golpe ¿Por qué seré tan torpe? De conocerte y por ti perder el norte Como si lo nuestro fuese aparte Autoengañarse como un tonto Bonito arte yo sigo aquí, sangrando la tinta, intentando escurrirme del bulto Entre tanto, inculto populista Mierda, Pero por mucho que lo intento, la mierda me salpica Mentiras, todos son mentiras Avisa si no te unes a mi historia Que yo estoy ocupado haciendo zigzags y me confundes dejando pistas por mi zona en el trono de mi vida y espacio para más personas evadiendo los problemas no se afrontan aprendo cuando me doy de bruces el burro sigue al grupo y yo ya estoy cansado tú no de estar tanto tiempo en el barro ahora agarro con las manos mi futuro y lo labro como arando el campo añorando lo de antaño gastando duros así como se avanza me pregunto a un paso de llegar el verano Visualizo mis metas con maña Y me preparo mi mejor traje pa'l mañana vida y vencerás, dijo un tal Julio César Y a mí me han dividido ya No sé ni en cuántas partes ¿Cuántas? ya perdí la cuenta ¿Cuántas? Y aquí sigo esperando no sé. que el contrato venza Aquel que firmé sin tinta, cuando las cosas eran distintas, ¿te acuerdas? Luego el puto instinto lo pintó de mierda. Todo, sejo tú me entiendes, ¿verdad? Por cierto, ya que estás, echa un poco más de whisky para rellenar el pozo en el que estoy metido. Aquí por la zona del pecho, no precisamente el de pedir deseos. Prefiero estar vacío que estar hueco, ese es mi martirio, me lo merezco, podría resignarme para darles la razón, aunque no la tengan, pero me niego.